Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el segundo día de la conferencia sobre el cambio climático aquí en París, la COP21. Tras los discursos presidenciales de ayer, hoy ya iniciaron formalmente todas las negociaciones que durante estas dos semanas tratarán de llegar a un acuerdo vinculante para todos los países del mundo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy en el marco de la COP, y es algo que quería presentarles, se presentaron dos eh, iniciativas muy interesantes, por un lado una iniciativa para proteger los bosques y por el otro lado una iniciativa que vincula el hambre con el impacto del cambio climático. 16 países, un compromiso, proteger los bosques. 16 países firmaron hoy un compromiso en el marco de la COP21 para proteger los bosques. Este compromiso tiene dos acciones claves. Por un lado, revertir las altas tasas de deforestación existentes en este momento y por el otro lado, aumentar drásticamente las tasas de reforestación. Este compromiso que tiene entre los 16 países a 3 de América Latina, que son Brasil, Colombia y Perú, se propone reconocer tres aspectos importantes de los bosques. Por un lado, la contribución ...de los bosques al desarrollo sustentable de los pueblos. Por otro lado, el potencial aliviador de los bosques a los drásticos impactos del cambio climático en el mundo. Y por el otro lado, la contribución de los bosques a la salud a largo plazo del planeta. Cada año se destruyen alrededor de 12 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo. ¿Cuál es la relación entre el hambre y los impactos del cambio climático? La respuesta a esta pregunta la trató de responder hoy el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Este programa presentó hoy el Índice de Inseguridad Alimentaria y Cambio Climático. Este índice lo que hace es unir la información científica que hay disponible entre los impactos del cambio climático y el las poblaciones que sufren hambre hoy en el mundo. Y llegó a tres conclusiones muy importantes a tener en cuenta. Por un lado, en el caso de sequías, este índice dio que aumenta un 60% la probabilidad de desarrollar problemas en el desarrollo de los niños. Además, cuando hay escasez de agua, hay un 50% más de posibilidades de que se desarrollen conflictos sociales. Y cuando hay inundaciones, aumenta 15 veces la posibilidad de mortalidad infantil. En ese sentido, el Programa Mundial de Alimentos reconoció que son importantes las acciones de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero reconoció al mismo tiempo que son necesarias Fuertes acciones de adaptación al cambio climático de las poblaciones más vulnerables al hambre y al cambio climático. Bueno, esto es todo el resumen del segundo día aquí en París, en la COP21 sobre el cambio climático. Sigamos conectados en claves21.com.ar y en las redes sociales nos van a encontrar en Twitter como Claves21 y en Facebook pueden buscar claves 21 y sumarse con su like y estar contactados para saber todo lo que está pasando en esta conferencia del clima. Gracias.